Chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre una compañía que me pidieron que analizara. Vamos a ver, es que eso es tan obvio de que es un esquema Ponzi. La compañía se llama Afric Arbitrage System. Afric Arbitrage System. Ven ustedes esta cosa de acá. Para que ustedes nada más analicen un poquito. Afric Arbitrage System. Eh, en este momento están pagando y vean el, el video que me encontré por acá. A mi grupo eh, de inversiones donde acá podrán ver comentarios de muchos miembros que están pues en mi equipo en diferentes eh, tecnologías de inversión. Eh, así que bueno, están invitados a unirse El día de ahora el video es porque vamos a hacer un retiro de AFRIC Arbitrage System eh, Actualmente acá, eh, lo que aparece acá en azul, en el cuadrito azul Es lo el dinero que tenemos disponible para retirarlo Así que vamos a hacer el retiro de 53 eh, USDT 53.36 USDT Como podrán ver, esta es una de mis cuentas Acá está mi nombre eh, y vamos a hacer pues directamente el retiro para ello nos vamos bueno primero vamos a ver nuestra cuenta de Binance como siempre me gusta mostrarla para que ustedes vean de que los retiros eh, llegan al instante vamos a verificar el saldo podrá ver acá en mi cuenta de Binance tiene 66 centavos eh, de saldo disponible así que nos vamos a retiros, nos vamos a menú aquí presionamos donde dice eh, retiros bueno, el punto es que está pagando, como todos los esquemas Ponzi, Pero, eh, y muchos dirán, no, es que yo voy a entrar para eh, aprovechar en el momento. Gente, si usted entra en este momento, eh, lo que está haciendo es fomentar que este tipo de sistemas sigan eh, funcionando. Un ejemplo que doy yo en, en, en, en muchas eh, de mis videos es cuando menciono de que esto es como usted compre, comprar un celular que usted sabe que cuesta mil dólares, te lo venden en la calle, un total desconocido en 50 dólares. Y usted se siente orgulloso porque usted compró un celular usado, pero en buen estado, en 50 dólares cuando es el teléfono del momento y cuesta mil dólares. Número uno, usted sabe que ese celular es robado. Esa persona que le vende a usted ese teléfono en 50 dólares, lo que usted está fomentando es que vaya y asalte a otra persona que probablemente podría ser usted y que vuelva a, eh, eh, a trabajar en esto, en robar eh, este tipo de artículos de lujo de teléfonos de última gama para venderlos a precios ridículos y seguir en eso. Entonces, el hecho de usted querer entrar a este tipo de aplicaciones y decir, No, yo me lo voy a jugar como si fuera un casino, y si sí, supongamos que usted logró sacar el dinero, ese dinero que le pagaron a usted es de gente. Que entró después de usted y que lo va a perder. Entonces, entrar a jugársela, como dicen, es también fomentar este tipo de plataformas. Pero qué es Afric Arbitraje System, dice que el creador es Jean Gessan Michael. Ustedes están viendo, sí. Jessan Michael es un educador de moneda criptográfica y analista de cripto, forex Mercado Fiduciario. Es un comerciante y entrenador de divisas con más de 10 años de experiencia. Ha desarrollado sus estrategias comerciales únicas que garantizan la preservación del capital y un retorno sostenible de la inversión. Lo mismo que dicen absolutamente todos. Acerca de nosotros, bueno aquí es el diminutivo ASS que es Africa Arbitrage System. Es una plataforma de intercambio de divisas digitales que utiliza algoritmos y negociación de alta frecuencia para comprar automáticamente divisas a precios bajos y venderlos a precios más altos y generar rendimientos como modelo centrado en moneda digital y transacciones bueno aquí aparece operaciones en más de 150 países dirección de la oficina vea qué bonito esto que está aquí la dirección vamos nosotros a copiarla Vamos a entrar nosotros a Google Maps para revisarla. Le damos a Enter. La dirección es este puntito que está aquí. Voy a cambiar el tipo de mapa. Vamos a acercar. Supuestamente la dirección en la que eh, está eh, la oficina es esta oficina de acá. Vamos a ver si es cierto. Vamos a agarrar el muñequito. Lo vamos a poner aquí en media calle. Y vamos a ver a dónde. A dónde. A dónde es que se supone que está esta oficina. Se supone que es esta. Y vean lo que aparece aquí. Hair to toe beauty salon. Un salón de belleza. Aquí es donde se supone que está la oficina de África eh, eh, Arbitraje System esta es la oficina, un salón de belleza o pusieron una dirección por ponerla o, o la oficina podría estar aquí en el segundo piso pero vamos a ver una compañía que genera la cantidad de dinero que se supone que genera, como es esta Ustedes creen que esté ubicado aquí, en el segundo piso de un salón de belleza. les genera confianza a ustedes eso. Esta es la zona, esto es en Springfield. Aquí nos vamos a topar con los Simpsons. <risa> Vean, esta es la zona. Aquí no se ve ni un centro de negocios, ni una oficina, ni absolutamente nada. La dirección que ponen es esta de acá. Un salón de belleza. Hágame ustedes el favor. Entonces, pone la bandera de Estados Unidos por ponerla, porque en realidad este tipo de plataformas, esquemas, Ponzi, no pueden trabajar en Estados Unidos. Por eso es que esta presentación está en español, porque vienen aquí a Latinoamérica. Ahora, eh, certificado de buen estado. Certificado de buen estado. No sé si esto es una mala traducción o qué. Pero, eh habría que analizar esto en realidad porque yo a esto estado de Colorado ¿por qué tienen una una certificación de lo que sea en el estado de Colorado si se supone que esto está en New Jersey ¿por qué está como extraño no aquí hay un una esto es esto es un screenshot de una página Colorado, secretaria de Gina Ahora, vean que aquí tampoco hay, hay una cosa que no me, no me cuadra. Que lo estoy viendo aquí. Nombre: Africa Arbitrage System. Dirección principal de la oficina: 19, 1942. Broadway. O sea, esta dirección tampoco coincide. Esta, qué está pasando aquí? O sea, vea que, que todo está muy, muy, muy, muy evidente. Ellos mismos les, les están mostrando cosas que no, no, no, no cuadran. Pero bueno, pasemos eso por alto. ¿Qué hace que ah, sea diferente? Me encanta, como dicen, a, -A -S. deberían de quitarle una a y ponerle otra S. Sea diferente a otras plataformas de comercio de arbitraje, 100% descentralizada como todas, 100% sobre blockchain, 100% prueba de liquidez, 100% protocolo de contrato inteligente. No sé qué significará 100% protocolo de contrato inteligente. ¿Existirá un 98% de protocolo de contrato inteligente? ¿Qué hace que AS sea diferente de otras plataformas de comercio? Corre sobre ASI, ah, sí, HFT y microchips. Ah, corre en microchips. Qué interesante. 1.65 de ROI diario. 5% de comisión sobre el referido. Vean, gente, empezando por, por esto. 1.65 de comisión de ROI diario, o sea, ganancias diarias. Esto es exagerado. Pongamos que yo, una persona, o sea, si ellos tienen este método para generar ganancias, ¿por qué lo comparten con el mundo? Pongamos que eh, 1.65% de comisión diaria por 30 días en un mes es 49.5%. Esto... Por 12 meses es un 594%, o sea, es 600%, 600% o sea, en un año son 6 eh, veces lo que usted invirtió. Si esta gente tiene este método y es tan seguro, vean lo que pasa si invirtieran ellos mismos, los que crearon este sistema, un millón de dólares, en un año, por 6, son... Eh, 6 millones de dólares. En otro año, por 6, 36 millones de dólares. En el tercer año, 216 millones de dólares. En el cuarto año, son 1.296 millones de dólares. O lo que sería eh, un billón de dólares. La, ¿Cuánto dinero tiene Elon Musk? 186 mil millones de dólares. Si esto, en, vamos por el año 4, en el año 5 por 6, son 7 mil 700 millones de dólares. En el año 6 son 46 mil 656 millones. En el año 7 en el año 7, señoras y señores, ya tendrían más dinero que Elon Musk. En 7 años. Entonces, díganme ustedes si esto no es ridículo. ¿Por qué si esta gente tiene la capacidad de convertirse en tan solo 7 años en la persona más millonaria del mundo? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué necesitan que usted... ¿Por qué necesitan de su dinero? Si ellos descubrieron esta fórmula de arbitraje, de lo que sea, y en siete años pueden convertirse, o tener más dinero que Elon Musk, ¿por qué ocupan de su dinero? Es totalmente ilógico, totalmente ilógico. Bueno, y aquí vemos lo de, que lo de comprar bajo, vender alto, el comercio de arbitraje, todo esto. Pero gente, aquí está la parte que a ellos les interesa, el ROI diario. La parte de las, de, de las ganancias, la parte, existe un programa de afiliados en África, Arbitrage System, opera bajo una estructura de incentivos de referencia directa. Los referidos ganan una comisión del 5% de las ganancias diarias de sus usuarios, referidos solamente. Vean, es lo mismo, lo mismo. Gente, esto realmente si esto no es una estafa no sé lo que sea esto va correctamente está pagando va a seguir pagando por un tiempo hasta que llegue el punto de que la burbuja explota si usted quiere participar en esto permítame decirle que usted está siendo parte también del de problema porque el dinero que usted le están pagando es dinero que mucha gente se va a quedar sin ese dinero y es dinero de que tal vez personas pidieron préstamos eh, sacaron dinero y, se, y están arriesgando su capital para que los primeros que entraron ganen entonces aléjense por favor de esta plataforma porque es realmente más de lo mismo chicos, eso fue todo, nos vemos hasta la próxima, chao